Te pediría que te apures porque tengo pique en la mía también, maestro. ¡Uh! Mego viene. Lindo pescado. Se cogió un poquito. Muy bien. Muy bien. Ese es el pescado clásico del de la plata, o a ese chico, a los que venimos sacando. Excelente. Yo para pescar eso no lo pesco digamos? Bien ahí. Muy muy muy lindo pescado. No, otro más, ¿metés el copo vos? Sí. Bueno, impresionante. Los pejerreyes del río de la Plata, zona norte. A ver, Uah. muy bien, seguimos por más. A ver, muestra el pescado por, por acá para la cámara. ¿Vos qué decís? Tremendo, tremendo pescado. Bueno, pejerreyes en la zona norte del río de la Plata. Recién salió uno igual y ahora otra bestia. Uh, este más grande todavía me parece. No, este pibe es un flaco. <ríe> Mira que... <ríe> A ver ese pescado, por favor. ¿Hay pescado grande en el río de la Plata? ¿En ¿La zona norte o no? dio la firma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 Eh, de la línea Shimano el modelo Stimula ya era conocido antes en cañas de spinning de bike incluso también de pejerrey pero salió un nuevo modelo tanto en spinning como en bike en spinning salieron en 5 medidas eh, diferentes librajes diferentes potencias en un tramo en dos tramos y de bike lo mismo en de bike vinieron 6 modelos en eh, diferentes librajes diferentes eh, medidas eh, para carnada para señuelo en un tramo, dos tramos, la verdad que viene súper práctico. Vino diseñada con el mango de corcho, los eh, aptos multifilamento y son cañas de, de buena opción, de buen peso. Eh, y la verdad que lo increíble es que entraron a un precio muy bueno. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan. Si buscan algún modelo en particular, viene de la línea Ultra Light, que son las Spinning, hasta para pescado en carnada, que vienen las de baite que vienen hasta en 15-40 libras. Eh, así que bueno, si buscan algún modelo en particular, quieren conocer la nueva línea de estímula, nos pueden escribir, tienen otros datos ahí al pie de la pantalla. Así que bueno, luego nos escriben. Saludos.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 y si tienen un anzuelito chico también lo tienen de este lado para hacer otro sacanzuelo finito ven que tiene una ranurita acá y tiene la otra ranura acá esto es increíble no solo dos por uno porque sirve para rascar, para lo que ustedes quieran pero en fin, escuchen el precio únicamente por el pescador TV y acá en el mostrador, ¿eh? escuchen no comprá ni un chicle con esto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 Con un servicio totalmente completo Comunícate al 3482 51 40 65 o visita el instagram cabanas-la-amistad en facebook cabañas la amistad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 Sí, sí. Qué barro, ¿no? A ver Miguel, la cara de felicidad. <risa> Marce, para copo, también. Uy, nos quedamos sin copo, no. Aguantalo, aguantalo, aguantalo. Buena puta. Ah, muestre, muestre. Muestre Marcelo. Muestre, de ahí abajo, de ahí abajo.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 Mira qué troncazo, Dios. Mira. Mira qué doblete. Mira qué doblete, Dios. Vení, vení. ¿Se fue el otro? Bueno, no importa, el más grande se quedó. Eso está. Levante, levante, levante. Entré el primero, acá. Muy bueno. Segundo. ¡Qué grande, Miguel!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 A ver, quién de quién es ese? De quién es el que está ahí? Este es madre mía. Bueno, métela. La calle es tuya que... mm. Ahí están los cuatro mete metan todo arriba, vale. Bueno, vamos arriba. ¿En serio? Vale. déjala calle, déjala calle va. Con la doma, vamos. Ahí. Sí, sí, sí, sí. Arriba, végame, vamos. Arriba. Por acá, por acá. un doblete. Eso sabe pecado. No. Esa, bien ahí. ¿No son los cuatro medios? ¿no? <ríe> <ríe> <ríe> Eso. Mira que me subo a este vos, lindo, eh. eh. Me suba. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Ah, estamos pensaba? sufriendo un poco, Che. Chéame, ¿Vos pensás que esto era placer? Esto ah, es laburo, hermano? Esto me gusta, eh. Esto es laburo, <risa> eh? Vemos nadar algo por abajo, ahí. ¿eh? No aflojees el lento cuando baja. Bien, ¿qué sigue por acá? A ver quién está acá. Acá, otro más uh, ¡Uy! Muy bien, muy bien, muchachos grande, Buen tiro, buen tiro ¿eh? Guarda, que no se caiga ese, ¿eh? Corre, corre así, lo metemos acá oh. Bien clavado. Uh, levántalo bien, levántalo bien, levántalo bien. Mira, uh, mira qué pedazo de, eh, bestia, digo, mih, papá miro, eh. Bueno, papá, <ríe> Mueve, papá mero, mero. bien, eh. Bien muchacho. ¿eh? Al fin enganché uno. <ríe> bueno, bueno. Eh. Si pon el dedo así, la tenta cambiamos. Sí. Bien. Ah, por todo eso no te amo. Es tamaño, pero el beso no sé. Es oh, mira el otro, mira este otro, ¿verdad? Ahí no va, ahí no va. Listo, baja la caña y lo levantamos con la mano pedazos! Está, ¿no? Bien arriba Muy bueno Agarrá lo la calle, es tuyo besito. Tu. Estamos con el amigo Dale Bueno, un tropezón no es caída Ahí está Ay, Mi bebé mira. Él quería la foto para... Ay, esta se va para Córdoba sí, Espectacular. La pesca de altura. Ya así. 7 de los 2 Miren ahí. Oh, mirá que indomero, ¿eh? no, La caña al piso, ¿se acuerdan cómo era? La caña al piso. Otro más con doblete Sí. Bien. ¿Te eh. gusta o no? Otro más. Ahí está otro. que le hacemos a todos ustedes amigos televidentes estamos aquí en el crucero San Ducanto para hacer esta pesca que en primavera es la mejor Salmones de Mar del Plata Bueno para, vamos a caminar para afuera vamos a caminar a la derecha caminar para tu derecha pasito ¿Qué pasó acá? ¿Qué tenga la caña? Por, por, por, por. de, de, de quién es la línea esa? Levanta de la línea. El tuyo, de Ahí está. Ah, lo sacamos pues. Uno que se fue. Bueno.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 que a se aparece a mucha velocidad. ¡Oh! el salmón que metió! ¡Oh, fue jugadores te cobran! Sí, baby, no no, no, hey, baby, no ¡Qué bien lo quiero ¿Qué grande esta de A Así pueden nadar. Lindo, salmón, ¿eh? Sí, ahí, ahí no. no. Hermoso salmón. ¿De dónde ¿Para? venimos para hacer esto? De la volalla de Córdoba. De la volalla de Córdoba. De de Córdoba. Claro, claro. allá sí. tenemos la laguna para el pejerrey nomás. Allá tenemos laguna, rollito, un baile, bueno, que Hay unos kilómetros, pero vale la pena. Sí, hasta 100, 800 kilómetros, pero vale, la vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. ¿Qué le podemos decir al público que está mirando en este momento? Que siga ando acá como sí. yo lo sé sí. aquí siempre. <ríe> <ríe> Nunca Vamos. pensé que iba a llegar. Muy bien, pero llegamos. <ríe> llegamos y acá llegamos, estamos. Y acá estoy, Mirá cómo estamos, eh espera que te va a Ah, Dale, dijo. ¿Quién falta, Luca? Ahí se trae Luca, ahí vemos el salmón, ahí lo vemos el salmón. Espectacular. Los chicos, como aprenden lo que es la pesca, el entusiasmo que tienen, haciendo fuerza, acompañamos al padre en este invierno, que realmente nos da la posibilidad de pescar aquí en el Mar del Plata. De bueno, no recojas más. Eso, muy bien. El que sabe pesca ¿eh? Viene ahí, Pitufo, eh? Hermoso! Hermoso doblete!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 A traer a algún informe a ver cómo está la pesca, nosotros estuvimos pescando en, en la semana con un amigo y bueno la pesca fue muy buena en cuanto a variada, portenitos, muchos de un bagre y sacamos un patí hermoso ahí Leandro se lució con un patí de, de buen porte, así que bueno, vamos a ver cómo está la pesca Pero hay dos de 30, cinco, ¿eh? este 38, este 36, y estos dos de 30, el primer puesto el segundo y tercer ¿Que hay torneo? Encontramos ah. un buen amigo, acá en el monumento a Colón ¿Hay torneo hoy, picadito? Hoy picadito. es, picadito ¿Cómo viene la pesca? Empezamos bien, recién ha salido un par de matumos grandecitos, de 37 de 39 y bueno, a ver cómo, cómo sigue no varios grupos de pesca se juntaron ahí sí, mirá ahí tenés la al día de los grupos que están hoy en pescadores argentina. Argentina. tenemos acá el grupo de acá que probamos acá pescadito pescadito ¿no? la gente de, de pesca argentina también que vinieron los par eh, bueno tenemos un muchacho de loco por la pesca bueno y de a poquito se va sumando viste bueno eh, Anoche tuvieron saliendo un par de patí también, unos lindos ejemplares, así que pues vamos a ver si, si hoy se da Y bueno, ahí están algunos de los, de los premios, de los trofeos, está un poquito ventoso, ¿qué viento estamos teniendo? Sudoeste, agua claro. muy alta Sí, el agua es que si ahora está más gente, pero bastante agua, entró la noche bastante agua Va a haber sí, buena agua. pesca, seguro Sí, sí, ya, ahora por lo menos empezó a, a remarse el peje bueno, a vamos hablar. a filmar un poquito y, bueno, y, y seguimos Te muestro dónde están los, las primeras piezas y Dale, ya las, las firmé. firmé. Ah bueno, buenísimo Buenísimo, bien. gracias bueno, Un abrazo para todos los pescadores gracias. Te esperamos Te esperamos Gracias eh, Vamos a estar hasta las 4 de la tarde Es algo tranqui, familiar, viste Y, y gratis Claro <risa> El pesquero bueno. gratuito, pero el, el, digamos el torneo no, tiene claro, un... Ya, lo que se cobra es mínimo, que es 350 pesos para comerlo Claro, de... bueno, claro Pero claro. Nada, nada, no es algo claro. grande es. No, no algo... Costoso. Y más que nada conmemorativo también un homenaje a un cantador que hicimos un poco, lo vamos a trañar, hicimos una suelta de flor, lo temprano, así que bueno, es algo que también es pues cumple, ¿no? Bueno. Y bueno, ojalá que también queríamos hacer un petitorio con respecto, que bueno, ahora después vamos a hacer otro videito, vamos a estar contando de si lo estaba el petitorio con respecto a que necesitamos los baños, la luz, acá de noche, claro eh, no, eso Es un lindo lugar, viste, para pescar. Lástima que no, a veces no lo podemos aprovechar en familia. Si venís a la noche no tenemos... Luz, no hay luz, eh. No están no habilitados los baños públicos, entonces la idea es eh, promover esto a través de un petitorio que vamos a llevar y también para que se nos tenga en cuenta lo que va a ser la modificación de la costanera norte, ¿no? Que eh, aparentemente van a sacar el abanico, entonces la idea es, bueno, que nos dejen la posibilidad de seguir haciendo este apasionante deporte, ¿no? Y más compartiéndolo con la familia y con todos los amigos. Bueno, muy bueno, los felicito. Es eh, bueno, muy bueno, gracias, gracias. Gracias. gracias. por venir bueno, eh, nos encontraremos en otras oportunidades. Seguramente, sí. Gracias, Che. Sí. Aguante la pesca. Eso, aguante la aguante pesca. pesca. Vamos. Sí. No es venido para ti que sacaste, ¿eh? oh. <risa> Muy bien, campeón. Se frotó y se cortó. Uno de esos sacate vos. Sí, tres Los dos sacate vos. Mirá, el pescador, eh. el, buscador, <risa> el tipo. <risa> no no, sabes, no, no puede no estar. Tiene <risa> sí que estar, tiene sí que estar. pescadito no, ¡Vamos! ¡Muy buen peje, ¿Eh? che! ¡Vamos la vuelta abajo! 34 la medida por tres. de A ver, si Me gusta que le saque fotos. Y ahora ahora. Y ahora. Hola. Y A ver, vamos. No. Sí, sí. segundo por ahora. Segundo. 70 centímetros, ¿ver? Una, dos, casi 70. Y acá le puso mojarras mojarra y nombre bien y abajo. Salami con salami con mojarras, con mojarras con mojarra, exacto, siempre la mojada, ¿ves? ¿eh? Línea de fondo. Y no tiraste tan lejos, ¿no? No. Pues hay mucho mucho enganche, ¿no Pensate que iba a pescar tanto capaz. <ríe>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 Y qué vieja, eh. La Mira, la boca, allá ahí, mire la boca, válida. Listo. Para vamos a sacarle. Mira, boca sí está, ahí está el costo no, Casa, a... pescador que se quedó no, no, sin reel a ver tu reel quedó <ríe> <ríe> valió la pena igual, ¿no? ¿estás puntero? Y sí, me parece que te llevas para casa el trofeo muy sí, bien se a quedar ¿no? No, jamás Bueno, buenos días, saludos a todos los pescadores eh, vinimos a juntarnos un picadito. Eh, primero hicimos un homenaje a un compañero que se nos fue, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es una de las prioridades que necesitamos en este momento acá en los colones nosotros vamos a pescarse eh, y estamos necesitando que las, las autoridades Respete esto, que nos ponga la luz, que nos ponga la luz porque acá en la noche ya robaron un par de pescadores, es una vergüenza eh, que estemos sin luz y que no haya seguridad. Eh, para mí es muy importante que nosotros también, los baños los tenemos ahí, están nuevos los baños. ¿Por qué no nos lo habilitan para la gente? Porque nosotros somos pescadores y somos limpios, venimos, dejamos todo, todo o sea, dejamos la pure como corresponde, vienen muchachos, que dejan la bolsas montamos la pure, nosotros hacemos nuestra parte, usted no, no hace su parte ponen algunos, ponen seguridad, un perfecto acá, aunque sea eh, una guardia un perfecto para que no nos roben a los pescadores y a la gente, no solamente a nosotros. Hay chico, grande. Claro, o sea, ahí, ahí es algo cierto Tote, también que nos permitan traer a las familias, porque en este momento si hay necesidades lógicas eh, no nos podemos hacer traerlos. No tenemos baños, no hay seguridad como dice Tote, entonces eh, es imposible. La idea es seguir disfrutando de este lugar pero con todos los elementos que necesitamos ¿no? El baño, seguridad, luz a la noche ya ocurrió como ese entonces seguridad el tubo de caña ¿no? siempre sí, es que así como están deteriorando el lugar ¿no? se han robado la bolsería se han robado todo lo que es los personal que estaban en bronce entonces todo esto se puede solucionar teniendo seguridad durante el día y durante la noche y eso nos ayudaría muchísimo ¿no? o sea, este problema arrastra ya hace más de un año y medio que estamos sin luz a mí me parece que en un lugar tan concurrido como el frente de Aeroparque, donde vienen de todas partes de Argentina eh, a esperar algún retraso de vuelo y cruzan, y después de las 5 de la tarde ya no pueden cruzar porque no hay luz, eh, la inseguridad es tremenda, no va a haber luz, no pasa la policía. Eh, bueno, como dijo el compañero, la limpieza la mantenemos nosotros. Eh, los baños que entendemos que están eh, to todas las cosas puestas del baño en su lugar solo faltaría la persona que los cuide eh, realmente es algo que necesitamos porque venimos siempre viene la familia con nosotros y a partir de las 5 de la tarde nos tenemos que ir porque no, no se puede seguir pescando ahora se viene verano pasando un momento, así que por favor le pedimos que un temita más pero, eh, por... eh, que nos tengan en cuenta también con todo lo que se va a hacer en Costa del Norte, por ejemplo en sí. Abanico, ¿no? Que si bien se va a hacer reforma, pero que nos tengan en cuenta para poder pues, seguir pescando en ese lugar también, ¿no? que también es un atractivo turístico. Sí, nos están cortando la sala. El segundo creo. Trofeo, te El ¿no? primo me mandó un mensaje, me dice, lo está congelado ese. <ríe> <ríe> ¿Tú Bueno... ¡Es bocha! Sí. ¿No? No ¡Mira! ¡ah! ¡No, el bocha no! el ¿Qué el no! ¡No, el a ¡Es rebocha! ¡Es rebocha! ¡Es rebocha! terminamos? ¿Con qué lo ganó? ¿Eh? No, no, no la van a qué ganó? ¿Con lo ganó? ¿Con qué lo Lo cuento, lo cuento. Vieja del agua de 50 64 Para el amigo Matías. ¡Vamos! No te acostumbras las viejas,